Te propongo ahora entonces hacer un ejercicio para probar todo lo que estuvimos charlando. Se trata de escribir un programa PHP que genere cinco links con pares aleatorios de números entre 1 y 10 y otro que, dado un par de números que se reciben a través de la URL, emita su suma. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Para este ejercicio voy a usar el, la línea de comandos, el editor BIM, que es el que por ahí manejo yo cuando estoy en la terminal. Es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a llamarle ejercicio 2. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es iniciar el tag de php. Y... Dijimos que vamos a necesitar generar 5 links con números aleatorios. Entonces, como sé que voy a tener que hacer algo 5 veces, voy a empezar por hacer una repetitiva de este tipo exacta. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer esta repetitiva? Bueno, sencillamente va a escribir algunos links. Así que voy a usar el HTML embebido, que es lo que a mí me gusta. Vamos a ponerle a esta página, vamos a hacer que apunte a una página que se llame ejercicio2.recibir.php y lo que va a recibir esto es el primer número y el segundo número de estos números aleatorios. Vamos a decir, número 1 va a ser algo que voy a escribir en un momento. Acá voy a abrir PHP de vuelta. Vamos a hacerlo así, muy simple. Un random de 1 a 10. Y número 2. Va a ser igual a, otra vez, un random de 1 a 10. Nota que, bueno, acá es interesante cómo el BIM maneja los colores del editor, los hace distintos para mostrar las cosas que son PHP y las cosas que son directamente HTML. Nuestro ejemplo, con esto vamos a estar. Vamos a ponerle a esto. Le link también para que se entienda voy a hacer que me muestre el número de link que hace cada uno y muy bien con eso tenemos el primero de los programitas vamos a probarlo lo que voy a hacer es probarlo con el, el servidor local de php muy bien entonces ahí me voy a ir a esta dirección. Vamos a buscar ejercicio 2.php. Muy bien, acá tenemos los links 0, 1, 2, 3 y 4. Escribo el link 3, por ejemplo. Fíjate que lo que va a dar es ejercicio 2 recibir.php con bueno en este caso generó número 16, número 2, el otro link 9 y 8. En fin, son todos números aleatorios. Nuevamente acá entonces voy a escribir el archivo recibir.php, si no, no va a hacer nada. Vamos a ir para error. Y vamos a hacer simplemente que esto imprima. número 1 número es 2 Simplemente por una cuestión de que por ahí las nuevas versiones de PHP toman esto como... Puede llegar a generar un warning si no transformo esto a números porque el pesos GET siempre toma los parámetros como un string. Nada, lo voy a transformar solamente para que no me dé un error. Pero no es estrictamente necesario hacer eso. voy a encender el servidor y ahora sí entonces vamos a ver por ejemplo Link3 tiene que sumar... 6 más 2. Y nos da 8. Podemos probar uno más. Por si no te convencí. ninguno suma 9 más 8. 17. Fenómeno.